¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, hoy hablaremos de un actor, cineasta y productor estadounidense que se hizo conocido por aparecer en Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg y es mejor conocido por sus interpretaciones como Dominic Toretto en la saga de las películas Rápidos y Furiosos. Un hombre que se ha caracterizado por su agilidad y resistencia física en cada una de sus películas. Vin Diesel es uno de los hombres de los cuales debemos aprender su personalidad para así comprender el porqué de su éxito. A continuación, los rasgos de personalidad de Vin Diesel. 1. Creativo. Vin Diesel posee un gran talento para la creatividad y la autoexpresión, típico de muchos escritores, actores y músicos consumados. También es ingenioso, Posee el regalo para el éxito y saborea el centro de atención. 2. Optimista. Diesel es optimista y domina la resistencia para superar muchos contratiempos. Gracias a su don para la autoexpresión, puede ser la vida de la fiesta y el centro de atención. Cuando se usa de manera constructiva, el talento de Vin Diesel para la autoexpresión se debe a los demás por su éxito y felicidad. 3. Disciplinario. Su talento para las artes expresivas es tan abundante que Vin Diesel puede haberse sentido atraído por convertirse en artista cuando era aún muy joven. Sin embargo, estas habilidades artísticas no solo se pueden mejorar a través de la disciplina y el compromiso con el verdadero desarrollo de su talento. En otras palabras, la creatividad es el regalo que puede darle a Vin Diesel la comodidad y el lujo que desea, pero no sin un enfoque y disciplina continua. Antes de continuar, si este video te está gustando, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más videos de grandes personalidades. 4. Emocional. Diesel es un hombre emocional y vulnerable. Puede ser generoso hasta la exageración, pero ante el fracaso o algún suceso desafortunado, se retira a una nube de silencio, eventualmente saliendo de su reticencia con bromas y risas que cubren sus verdaderos sentimientos. Muchas veces se le ha visto lidiar con su emotivo carácter. 5. Energético Bin está lleno de energía, siempre en movimiento, inquieto y bastante hiperactivo. La vida está en constante movimiento para él y la devora poderosamente. Tiene una gran capacidad para poner los pensamientos en acción y no hay que esperar una vez que se concentra en algo. Donde otros tienden a pensar o soñar, Vin Diesel ya actúa mientras irradia energía y entusiasmo. 6. Fuerte. Su resistencia física es fuerte y le encanta el ejercicio mental y físico. Vin Diesel se mantiene ocupado física o mentalmente en todo momento y se siente mejor pasando tiempo al aire libre o en el entrenamiento. Una máquina que no se detiene. Estos fueron los rasgos de personalidad de Vin Diesel. ¿Consideras que esa personalidad le ganó su lugar en el mundo del espectáculo y la fama? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que opinas de este gran actor. ¿De qué otro actor te gustaría que habláramos? Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, Estilócrata. Te recomendamos a seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook.